Hello, bienvenido de nuevo a mi canal, yo soy Majo y ahorita ya me tengo que ir en unos minutos, pero en lo que me arreglo quiero compartirte esta información que viste en el título acerca de tres consejos que me hubiera gustado que me dieran cuando recién cumplí 20. Actualmente tengo 28 años y mmm, realmente creo que puedo ser una hermana mayor para ti si estás viendo este video y contarte mi experiencia teniendo 20 años y las cosas que hubiera hecho diferente. No me arrepiento de nada de lo que me ha pasado porque... Mmm, Creo que tenemos que vivir con la mentalidad de que de todo aprendemos algo. Sin embargo, puede que haya algunas cosas que en verdad te arrepientas, pero trata de tomarle una lección a ello y no simplemente como que maldecirlo y decir no, no, no, quisiera cambiarlo, soy miserable por eso. Así que no, hay que tratarle de cambiar el mindset de victimismo a alguien empoderado, a alguien expansivo para tomar provecho de las experiencias, de las circunstancias. Así que aquí van tres consejos. Consejo número uno, me hubiera encantado darle menos importancia a lo que opinan los demás de mí. Hubiera hecho eso diferente, o sea... Que no me importase lo que las personas pensaran de mí o lo que opinaran o si me veía rara o hacía las cosas de una manera extraña. Me refiero tanto lo que comes, cómo te vistes, lo que piensas, tus proyectos. O sea, vivimos creo que mucho en el qué dirán y también en el sistema, o sea, de lo que está bien y lo que no. Un ejemplo de esto es que mucha gente termina la preparatoria se toma un año sabático. Hay gente que en verdad se enfoca en pensar a qué se quiere dedicar, otras aún así se meten a una carrera y no les gustó y se cambian, pero están estas dos opciones, ¿no? De me tomo un sabático o sigo adelante y ya más adelante me cambio o veo qué hago. Por lo tanto, el tomar menos en cuenta lo que dicen los demás, obviamente te va a importar lo que digan tus papás o sea o tus tutores o la persona que esté como cerca de ti, personas cercanas, te va a importar su opinión, pero no significa que sea... Lo definitivo, sino tienes que creer más en ti, en tu decisión, en lo que tú quieres conocerte bien Y creo que desde niños nos deberían de comenzar a explicar cómo conocernos Inteligencia emocional, todo esto que ahorita está de moda como de escritura, journaling Creo que te lo deberían de enseñar desde niño Yo desde niña sí tenía diarios pero no era constante, pero la verdad sí escribía mucho de lo que sentía. Creo que fue mi única manera como de canalizar lo que sentía. No estaba consciente de que puede ser una buena técnica, pero yo plasmaba todo lo que sentía, mis momentos tristes. Siento que sí tuve como una infancia un poco como abrumadora en ciertos lapsos. Entonces creo que fue como mi reacción el escribir cosas. Y entonces eso te hace conocerte más porque los leo hoy en día y veo de wow. O sea, esto, esto me da muchas respuestas a cómo soy hoy. Entonces hacer introspección si tienes 20 años, eres más joven Hacer introspección de lo que quieres para ser más segura en tu toma de decisiones y ok, puedes preguntar, como te digo, a gente que te importa, pero que ellos no sean lo definitivo, porque ok, podemos notar su experiencia de le pido consejo a mi hermana mayor, porque trabaja ya, porque ya tuvo novios, X o Y, pero no significa que yo tenga que vivir la misma experiencia, simplemente puedo tomar puntos importantes y con ello tomar una decisión, pero que me haga sentir mejor a mí, conforme lo que yo quiero, lo que me gusta y el cómo yo me veo en un futuro. Número dos. Uno, no salgas con cualquier persona. Me refiero como a relaciones. No salgas con cualquier hombre. Bueno, si eres mujer o hombre. No salgas con cualquier persona simplemente por querer salir. Tienes la responsabilidad de tus emociones. Y trata de estar con alguien que en verdad sientas que te hace bien, que te da provecho. Siempre van a existir personas que de verdad pues terminan andando con cualquier persona. Sin ponerse a pensar qué es lo que quieres. Porque aunque sean noviazgos de... Prepa o, o universidad, te dejan algo, te dejan una enseñanza y te van nutriendo para saber lo que tú quieres cuando ya seas más grande y quieras formalizar algo. No andes con cualquier persona, en verdad, notas su entorno, su familia. No te vas a casar, pero aún así vas a tener una convivencia con esa persona. Quién sabe, a lo mejor te puedes casar, no, nunca sabe, o sea, no sabes a qué edad te vas a casar, pero. Siempre tómale importancia, porque al momento de tú querer estar con alguien, de verdad, pactas no nada más querer estar con esa persona, cambias energías. O sea, por ejemplo, con los besos, tú cambias energía con las personas, tú no te das cuenta. Fuera de las bacterias que cambias, <risa> la energía, de verdad, mezclas energía. Luego, porque has escuchado que te dicen, o has escuchado de amigos de, Ay, esta persona cambió desde que empezó a andar con tal pues es por eso. Eres como las cinco personas con las que más convives. No me acuerdo qué autor lo dijo, pero... Realmente es verdad, o sea... Fíjate con quién andas... Con quién decides eh, tener una relación... Porque... Pues... Los amigos siempre van a estar ahí... Pero también, o sea, es como considerar con quién, es, quién pasas tu tiempo, ¿no? O sea... No nada más... Estar por estar con quien sea... O ser amigos de quien sea... Sino... En verdad, qué están enseñándote y qué están sumando. Y si no, pues... Lo lamentamos, pero un follow them. O sea, deja de seguirlos, no, ya no pases tanto tiempo con ellos. Puedes ser diplomático y no pasar tanto tiempo. Pero fíjate con quién andas, ya sea a nivel pareja o a nivel de amigos, incluso familia. Toma en cuenta muy bien a quién le brindas o le obsequias tu tiempo. Nos cambiamos de escenario porque no tengo que peinar. <risa> Vamos a estar lado. Número tres, realmente aprovecha el tiempo. O sea, si un día no puedes ir a una fiesta o una reunión, un viaje. Ok, sabemos que en esos viajes fiestas haces memorias, pero realmente vas a tener demasiadas, no te frustres. Yo me frustraba cuando no iba a alguna fiesta, me daba fumo, pero con el tiempo dije, tengo que aprovecharlo en hacer otras cosas. Por ejemplo, tomar cursos, emprender algo. De verdad, eso te va a dar mucha experiencia, porque la experiencia no solamente viene del trabajo, sino qué skills, qué habilidades tienes tú como persona para cuando sirvas al mundo, cuando sirvas a tu propia vida, o sea, de que ya viva solo, de que decidas tal vez irte de intercambio, de que te vuelvas mamá a una temprana edad o te quieras ir a vivir a otro país. Creo que el analizar las cosas y aprovechar el tiempo bien y nada más andar y no relajo, o sea, no quiero escucharme como mamá, pero realmente yo hubiera aprovechado mejor mi tiempo en eso. Eh, yo soy mucho de entrar a cursos. Me acuerdo que un año en la universidad, cuando estaba como de vacaciones, me metí a un curso de corte y confección porque siempre quise estudiar diseño de modas. Con el tiempo eso cambió, pero dije, bueno, para no quedarme con las ganas, mi mamá, pues, es diseñadora, entonces, pues, me informé de algunos cursos que podía tomar para... Aprender lo que es en verdad ser diseñadora Obviamente no lo experimenta al 100% Pero sí sé un poco Uy. Pero sí sé un poco sobre corte y confección Usar la máquina de coser, todo eso Entonces tú nunca sabes cuándo vas a ocupar esas cosas que tú aprendes O sea, ya sea que entraste a un curso de cocina Que entraste en a un taller de mecanografía Que entraste a corte y confección Decidiste tomar clases de un idioma o sea, métete a cursos, estéte nutriendo constantemente de cursos. Tampoco te sobrepases y te llenas de tantas cosas porque sabemos que la universidad o preparatoria son años como luego estresantes por las clases y esas cosas, pero trata siempre de estar en cursos y cultivarte. Por ejemplo, mi hermana, cuando yo estaba en ese curso y entró, bueno, tengo dos hermanas, una entró a algo de maquillaje, que ese curso yo también tomé uno, pero en preparatoria. Y porque también... Vamos a quise ser maquillista, makeup artist en algún tiempo. Y mi otra hermana entró a carpintería, cosa que le ayudó muchísimo porque ella es ingeniera. Entonces, tienes como ciertas habilidades que te ayudan a definir lo que quieres. Y mi hermana es mucho de construir cosas, entonces ella trabaja en todo esto de ingeniería mecatrónica. Y... Es un ejemplo que te estoy dando de... Depende de lo que quieras, entra a cursos. No vale la luz porque que se veía raro, pero estos cursos que te digo, de verdad, es algo que te va a servir 100%. Por ejemplo, yo también en la carrera tomé un curso de Excel. El Excel es súper básico en muchas carreras que tú quieras. Puedes llegar a utilizarlo en todas. Y esto se va sumando como a tu currículum mental. O sea... Si tienen nivel curricular los puedes poner en tu CV poco a poco, aunque todavía no estés graduado. Entonces eso te ayuda muchísimo. Por ejemplo, también al final de mi carrera, bueno, de mi primera carrera, no me acuerdo si ya hice un video contándoles un poco de mí, pero si no, más adelante se los cuento, porque digo mi primera carrera, pero al final de ella, en vez de irme a graduación, yo tuve X circunstancia donde ya no decidí ir a, a mi graduación. Y entonces ese dinero lo utilicé para meterme a un curso que me la quería, que era el de nutrición deportiva y acondicionamiento físico y fuerza en la SCU que es la escuela la universidad como del Sport City yo todavía no empezaba a estudiar nutrición en ese entonces entonces lo tomé como algo extra y anterior a la carrera y me ayudó como en ese momento a decidir que sí quería estudiar nutrición, entonces por eso te recomiendo 100% que hagas cursos de cosas que te gustan hoy en día hay millones, también hay en línea, entonces puedes experimentar esto y saber si te gusta o no y así decidir de una manera más fácil y ya estás dentro del tema inmerso, te va a ser más sencillo tomar decisiones de igual modo aunque no decidas irte por ese camino ya tienes como que cierta formación Lo digo porque yo ya estoy graduada llevo dos carreras y aún así sigo tomando cursos por ejemplo ahorita ya decidí pues una maestría que de verdad pues sí me está ayudando aprendo cosas pero de hecho tengo una amiga que también no todavía no estaba en la universidad y ella decidió um, tomar cursos como de branding marketing digital y la verdad es una crack haciéndolo ara así se llama este tiene un podcast ya lo hablé en uno de mis podcasts ella me ayuda mucho en mi marca personal la verdad es una crack es súper creativa es coach de creatividad entonces te digo que estos cursos no necesariamente eh, tienen que estar graduados sino se van sumando a tu vida a tu currículum a tu inteligencia a tu saber a tu sabiduría entonces te lo recomiendo de verdad 100% que busques cursos de lo que te gusta es algo que siempre voy a recomendar a gente menor de mí, o sea, tengo primos, este, conocidos, amigos, mis hermanas, eh, y esto simplemente yo lo empecé a hacer, o sea, tuve la costumbre. Y se más a qué era porque de niña me metían siempre a cursos en verano, o sea, era como cursos de teatro, matemáticas, inglés, eh, danza, jazz, lo que sea, siempre estaba en cursos, y entonces se me quedó como que aprender más, y entonces creo que es un gran consejo este, aunque todavía no empieces la carrera, estés en preparatoria, toma cursos y eso te va a expandir muchísimo tu mente. Ok, cambiamos de escenario porque ya me tenía que ir, pero espero que estos consejos te sirvan. Voy a estar subiendo más consejos. Quiero que sean cor videos cortos entonces por eso tres consejos de tu hermana mayor. Entonces, espero te sirvan los apliques, los pienses, los medites y nos vemos en otro video espera más videos de este de estilo que es un comentario pregunta, duda, cuestión espiritual, mental, de crecimiento no dudes dejármelo aquí abajo y nos estamos viendo te quiero Uy.